Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Continuamos en la Reserva de Cuatro Colinas, descubriendo los hábitats, ya que se borraron todos tras la autorización, y en esta ocasión os traigo los lances de dos trolls, concretamente un troll de ciervo rojo y un troll de corzo, así como un ibice de aceite de diamante. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en el lago del mirador de Doña Emilia, vamos a mirar por la orilla, puesto que ahora tenemos aquí los bebederos de ciervo rojo, mira ahí tenemos una cierva, hay otra cierva, vemos un macho allí, un legendario, un legendario, pero si os fijáis la puntuación no es muy alta, me huele a troll, además por ese tipo de cuerna, cogemos, apuntamos y disparamos, ese animal está muerto. Ya vemos cómo va bajando, 50%, 25%, ya, 0% y ese animal ha caído. Así que vamos a, a recogerlo. Os voy a poner el mapa para que veáis el, el bebedero. Deciros que ahora, ahora aquí todavía no, no he conseguido encontrar ningún ibice de aceite que antes estaban aquí constantemente, tenían tanto el... En los descansaderos como los bebederos pues ahora mismo solamente encontramos el ciervo rojo, vemos ahí las cuernas pero ese tipo de cuernas con tan poca punta me va a indicar creo que, que no me voy a equivocar que va a ser un trono aparte que marcaba la, la puntuación que marcaba no, no sobrepasaba la, la del diamante pero bueno, vamos para allá vemos ahí el bebedero vamos a seguir mirando y sí, ahí está el animal, pero en fin, también eh, he descubierto en este lago un, un bebedero de, de lobo ibérico. Espero también a ver si puedo conseguir los, los bebederos de, de Muflón, porque he visto huellas, pero todavía no, no he localizado los hábitats para, para beber y poder seguirle porque ahora mismo conforme está mira ahí tenemos la cierva conforme está puesto ahora mismo el mapa eh, la mejor forma de encontrarlos es cuando, cuando vienen a beber antes lo podíamos encontrar los animales por, por toda la zona y ahora es un poquito más, más complicado Mira, miradlo relanzo con la flecha me da penita lo hago no. Si es que es una lástima, es una lástima. No, no lo voy a tirar, no lo voy a tirar, vamos a, a recoger a, a nuestro macho, ¿O le lanzo o no le lanzo, no, venga, ya, ya no la veo, no. vamos a dejarlo, es que es una lástima porque no, no da puntos, más que puntos de arquería, mira, aparte ya se ha, se ha puesto de, de espalda, vamos a recoger a nuestro animal, ya ves la puntuación, desde pues luego tiene una tiene una cuerna muy significativa, que todas las cuernas que he visto de este tipo su suelen ser troll. La cuerna es bonita, pero no tiene muchas puntas. Hacemos una fotografía y vamos a ver la, la puntuación. Un oro, como os he dicho, un troll. Tenemos un troll 239,80. Ha, ha habido míticos que dan más puntuación. Y veis las cuernas, como os digo, no tiene más que 15 puntas, es la típica cuerna de, de troll. Es una lástima, pero bueno, pues es un animal bonito, es un lance bonito. Y en fin, os voy a poner ahora el mapa para que veáis la el hábitat, la zona donde han sido cazados, aquí en el mirador de Emilia, que no he encontrado en esta zona, todavía no he encontrado ningún íbice. Y continuamos la caza. Tengo localizado un hábitat, un comedero de Corzo. Mira, ahí tenemos uno, un nivel 1. ¿Qué tenemos? Mira, un nivel 3, un nivel 3. Pues cogemos... No, este no, leche. Este. Ahora sí, con el 243 Apuntamos y... Disparamos a uno. Disparamos al otro. Los dos animales abatidos. Vamos a ver si hubiera alguno más. Ahí sale corriendo otro, es una hembra allí vemos otra hembra pues vamos a, a recoger nuestros nuestros corzos desde luego nivel 3 que tiene una, una cuerda muy bonita Venga, perrete búscamelos vamos avanzando veis aquí los hábitats han cambiado han cambiado todo poco a poco lo vamos lo vamos descubriendo vamos a ver qué tenemos aquí si sí, el hábitat de corzo, de corzo comiendo echamos llamadas a ver allí una, otra hembrilla una corza pues nada, ya Perrete lo, los he encontrado y no nos está reclamando así que vamos a, a recoger a los animales ya vemos ahí los los perfiles de los dos animales abatidos pues nada, vamos a, a recoger ya a ver que puntuación tiene Estamos llegando a uno, creo que este es el nivel 3 Vaya por Dios, un oro Un oro, un troll 81 con 10 Por muy poquito no ha sido No ha sido diamante Pero la cuerna es muy bonita Así que la voy a guardar Y vamos a, a recoger al otro Que lo tenemos aquí Ese era un nivel 1 o sea que nos, va a dar, nos va a dar un bronce No suele dar más, más puntuaciones El nivel 1 Efectivamente, tenemos un bronce, 30 con 20, un disparo en el corazón, un disparo preciso. Pues ahora os voy a poner el mapa para que veáis en la zona donde ha sido, y ahora me acercaré a este laguito que tenemos aquí a, a la derecha, donde tenemos lo, los bebederos de Ibice, a ver qué tal será la, la jornada. Llevamos Perrete y yo aquí un rato esperando, viendo los hábitats, a ver si viene algún animal... ...ahí tenemos un hábitat... ...un bebedero... ...no vemos nada... ...mira si sí, parece que ya vienen... ...parece que ya vienen... ...vamos a desplazarnos un poquito... ...escuchamos un, una llamada de advertencia... ...a nuestra izquierda... ...vamos a acercarnos... ...parece que tenemos allí... ...ibices... ...mira sí, ahí están... ...ahí tenemos un nivel 3... Está calmado, están armados, están bebiendo en su hábitat, vamos a ver si tenemos algunos más si sí, mira, vemos detrás otro con los cornos bastante bastante grandes pues nos vamos a desplazar despacito a ver si podemos hacer el tiro vaya mira si algo se nos pone en medio y este también seguimos agachados despacito mira ahí tenemos otro 3 un tre pero con la cuerda con la cuerna mucho más grande y parece que tenemos otro ahí detrás parece que tenemos hay tres animales ahí a ver si puedo tener un buen tiro y ahí tenemos uno dos y hay otro detrás que vemos los cuernos pero no no, no nos deja resaltar se nos pone el tir largo del medio vamos a recargar la munición del M1, me he cambiado al M1 el 308 está muy bien vamos a ver si que está agachado ahí apuntamos, respiramos y disparamos a uno, disparamos al otro, el otro sale huyendo y yo creo que el normal está muerto esos animales están muertos, así que vamos a ir a por ellos el último tiro he, lo he fallado, el último tiro lo he fallado porque estoy convaleciente de una, de una operación de hombro y la verdad es que, que últimamente no estoy muy fino con, con los disparos pero bueno poco a poco ya cuando me recupere podremos hacer mejores mejores disparos vamos a avanzar en la orilla de enfrente tenemos también más más hábitat ahora miraremos a ver si están también viviendo los animales, venga Zarrete, búscamelo. Zarrete ya, no, no cuenta nada todavía estamos largos, todavía estamos largos, así que vamos a a continuar, vamos a sacar el GPS para localizar los animales ya vemos ahí la, la presión energética por el color están los dos animales muertos Venga, perrete, a ver si me lo encuentras ahora Ya, ahora sí, ya perrete, ya se sí sale Vamos a mirar ahí enfrente Que hay más hábitat No hemos visto nada de momento Mira, sí, escuchamos llamadas allí Uy, madre mía, qué rebaño más bonito tenemos Ahí tenemos un nivel 4 A ver si puedo hacer desde aquí Sale huyendo, nada, nada me han, ...me han olido... ...o me han visto... ...y salen huyendo... ...en mostrario ese disparo... ...y se también... ...en fin... ...es una lástima... ...luego volveremos más tarde... ...cambiaremos la hora... ...a ver si podemos... ...localizarles... ...como os habéis dado cuenta... ...ya no tenemos el... el hábitat del íbice de aceite ...en el lago del Mirador de Doña Emilia... ...sino que se han venido aquí... ...este lago más para abajo... ...y... ...ya sabéis... ...en la hora que estamos... ...a partir de las diez y media... ...están viviendo... Y, y espero que tengáis muy buenos lances porque es una es una forma muy muy fácil de localizarles cuando están viviendo mira aquí tenemos los dos animales uy qué qué bonito están los dos ahí vamos a hacer una foto para la portada del vídeo ya está hecha y vamos a, a recogerlo un bronce nos ha penalizado porque le hemos dado la vértebra madre mía y vamos a ver este un diamante un diamante tenemos un diamante 198 con 40 madre mía qué cuerna tiene no es de los más grandes que, que he cogido pero madre mía qué, qué animal más bonito así que lo vamos a, a disecar y os voy a poner el mapa para que veáis la zona donde donde han sido abatidos veis aquí los hábitats. buscarlo en esta hora y, y podéis encontrar estos animales. Vamos a echar otro vistazo A ver si los vemos. A ver si han muerto. No, no, no se ve nada. Vamos a acercarnos. Pues bueno, como no vemos nada, yo creo que voy a ir a montar el vídeo. Y esto es todo por ahí.